Hola amigo, amiga craniana Soy Jorge Cortés, baterista de Cranium Esta vez sin sus chalecos multiusos Y voy a, voy a hacer eh, un, un ejercicio que suelo hacer en mis solos Es algo muy curioso, es, un, es una especie de ritmo latino De ritmo medio brasilero, medio brasilero. Y luego entre El cencerro La tarola y los dos bombos primera parte se encerró es así mano derecha e izquierda o sea se y tal sería Son las manos y los pies, sencillamente los vamos así, que sería. Entonces, todo junto, señoras y señores, sería. Lo puedes hacer más lento, más despacio. Yo luego, conforme me va creciendo la pasión en el solo, hago esto y voy a empezar a voy a, empezar sobre, a improvisar sobre eso. Y espero les haya gustado este ligerillo ejercicio para que se lo aprendan y lo hagan. Lo voy a tocar y voy a ir subiendo la velocidad. Y nos vemos muy pronto. Salúdanos. Hola muchacho. Like. Sé feliz. Y ahí vamos. ejercicio de hoy muchachos goodbye